Ahora nos vamos a una entrevista. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Barreiro. Él es responsable del nodo de emergencia 107. Doctor, bienvenido. Carlos y lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días, Carlos y Eva. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Cuéntenos porque sabemos que se anunció un nuevo cronograma de vacunación para mayores de 18 años, vacunación contra el COVID-19. Sí, en realidad lo que se hizo es... Eh oficializar lo que ya se venía haciendo, digamos, desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones, uh -huh. se dio autorización para la vacunación del tercer refuerzo a jóvenes mayores de 18 años, de adultos y más de 50 o ya sin límite de edad, mientras hayan cumplido los tres o los cuatro meses o los 120 días de su última aplicación de vacunas bien bien y También se está poniendo también el primer refuerzo a los chicos entre tres meses y dos años, que también se lo está colocando en el hospital de niños, y eh, el segundo refuerzo para los chicos de entre seis y doce años, y también se está colocando el tercer refuerzo a los jóvenes entre los... 13 años y los 17 años que tengan algún tipo de inmunocompromiso uh -huh. que haga necesaria la protección, ¿no? Bien, bien. El otro día, bueno, nos, eh, como se comunicaba con nosotros eh, los oyentes y nos iban consultando los nodos de vacunación. Nosotros repetimos muchos de ellos y nos decían que por ahí en alguno había un faltante. Hoy eh, ya eso no sucede. No, en realidad eh, nunca, sucedió. nunca hubo faltante de... Nunca hubo eh, falta de vacuna. Eh, ni siquiera en, en las peores épocas cuando teníamos muchísima demanda nunca faltaron. Uh -huh. Es más, tenemos esto, y tenemos reserva para cubrir todas esas necesidades. Muchas veces también gente que venía al nodo del 107 eh, comunicaba que no había vacunas. La verdad es que nunca nos faltó vacuna acá ni en ningún nodo. no Sí, es algo que también nosotros le comunicamos a la gente, porque a ver, de, habíamos hablado en el, con... con con uno de los responsables también de vacunación y de los nodos, me acuerdo. Y ellos marcaban que sí. se habían ampliado los nodos porque había vacunas. Digo, estaban todos, es más, todo enero trabajaron, me acuerdo que la fiesta trabajaron también. Digo, eh, por eso digo me llamaba la atención que algunos oyentes nos, di nos dijeran que faltaba. Digo, hay que acercarse a los nodos realmente eh, y bueno y cumplir con todo lo que lo que piden para vacunarse. Y ahora sí, esto... A ver, sí. eh... Perdón, sí, sí. Sí, sí. hoy eh, se están habilitando nodos en todos los centros turísticos también, eso habla de que tenemos esto para dar satisfacer la demanda y poder cubrir a la población, ¿no? Bien, bien, eso eso está bueno también aclararlo para la gente. Después, sí, sí. doctor, también nos preguntaban, eh, por ejemplo, ¿qué días y en qué horario funcionaban los nodos? Si trabajaban los fines de semana. Eh, los nodos trabajan de lunes a viernes, todos en general y se ha dispuesto un cronograma donde eh, cada 15 días ciertos nodos trabajan los días sábados únicamente con el mismo horario de la semana de 8.30 a 14.30 y eso se lo publica o se lo informa semanalmente cuáles van a ser los nodos que van a estar abiertos los fines de semana o sea los sábados y hoy, bueno, eh, tenemos al haber abierto eh, nodos de vacunación en los centros turísticos, están trabajando prácticamente todos los días. Uh -huh. San Pedro, Taxi del Valle, eh, en el Cadillal también se hacen eh, operativos de vacunación también los, durante los fines de semana. Bien, bien. ¿Y la respuesta cuál es, doctor? Porque digo, bueno, tenemos todo, tenemos las vacunas, tenemos los nodos. Eh, ¿La gente está viniendo a vacunarse? Eh, digamos que quizás como en todo la, las vacaciones uh -huh. han dado movimiento Veníamos con un buen ritmo hasta la última semana de diciembre Donde en este nodo en particular se estaban vacunando entre 700 y 800 personas Hoy hemos bajado un poco, están en 500, 550 por ahí Pero bueno, sigue siendo eh, positivo digamos el hecho de que Continúen viniendo a vacunarse y eso es lo, lo importante. Claro. Hay muchos que están saliendo de vacaciones fuera de la provincia, fuera del, del país alguno y están viniendo a, a vacunarse. Mm. Claro, hay muchos Así que, se, que, que. por una quieren... u otra cosa están concurriendo. Claro, se quieren ir de vacaciones, que se quieren mover para todos lados, pero es necesario estar vacunado también. Y otro de los temas, estamos en, en enero, falta poco, digo, para dentro de un, dos meses, un mes y medio, ya en, en marzo arrancan las clases también. Estaría bueno que los chicos ya tengan los refuerzos, digo esto para los papás también que no se están escuchando. Así es, así es, por eso es que desde Nación se habilitó ya los segundos refuerzos, los terceros refuerzos y los primeros refuerzos para eh, las diferentes edades, para que vayan adquiriendo esa inmunización hasta tanto, eh, digamos, como usted dice, comiencen las clases en febrero o marzo en los diferentes niveles, ¿no? Es, es importante que los chicos lleguen cubiertos también por la aglomeración y y porque un poco las nuevas variantes cada vez eh, ocultan más los síntomas y terminan causando infecciones en gente que ni siquiera sabe que está... Eh, con el virus encima, ¿no? Claro, doctor, justo por ahí venía mi siguiente pregunta, ¿no? Sabemos que de a poquito están volviendo a subir los casos en el país, es muy importante continuar y completar el esquema de vacunación, porque ya también, como Carlos hacía hincapié, se viene marzo y después se viene la época invernal y el COVID llegó para quedarse, o uh -huh. sea, vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, es lo que eh, vaticina casi todos los que saben eh, de medicina. Así es, así es. Lamentablemente, eh, como ya lo veníamos repitiendo desde el Ministerio y de todos los lugares, va y viene a quedarse como un cuadro estacionario más, pero con la desventaja de que se da en cualquier momento del año. Ya no es como la gripe que esperábamos en invierno o los cuadros de gran gripe en los chicos. Ahora, cualquier momento es apto, cualquier aglomeración y... Como uno lo tiene para ahí y no se da cuenta, termina siendo un foco de infección en la familia y demás. Y lamentablemente se sigue muriendo gente. No tanto como antes, pero se sigue muriendo gente por las infecciones que produce este virus y las complicaciones sobre todo. Mm. Nosotros, Así que no, sí. hay que tener cuidado y seguir cuidándose, mm. yo creo que mucho más que antes, porque antes podíamos suponer, hoy no podemos suponer, estamos conversando con alguien que está enfermo y que claro. ni siquiera se ha dado cuenta. Tiene una crinitis, tiene un dolor de garganta, tiene un dolor de oído, o simplemente cansancio muscular y está enfermo. Claro. Entonces, claro. eso complica un poco. Y a veces la mala suerte es que, va, que justo se encuentra con alguien que, que sufre, que padece de otra enfermedad, y si no estás con los refuerzos, estamos complicados de salud, como lo marca usted, doctor. Eh, así, es, así es, mayor de 18 años, ya, ya arrancamos entonces, si no te vacunaste, por lo menos hace cuatro meses no tuviste un refuerzo, nada, tenés que pasarte por los nodos porque van a estar de lunes a viernes trabajando, eh, y también, eh, digo, para aquellos refuerzos de los pequeños, ¿no? los, los niños, que también era una preocupación que vayan a hacerse los refuerzos digo eh, a tener en cuenta también lo que está pasando en la otra parte del mundo donde hay una alerta con un brotes nuevos de contagio eso preocupa también a la provincia porque tenemos turistas constantemente nosotros así es así es ustedes han visto que China volvió a tener problemas para ingresar a diferentes lugares en Europa está volviendo en algunos países a desfrotarse digamos eh, los cuadros de protección sobre todo están recomendando siempre la protección personal y cuidarse de todo, eh, las personas que llegan del exterior, sobre todo de China y el Medio Oriente, que es el que más se complica. Y bueno, es importante, es importante seguir eh, cuidando eh, algo que nunca debemos dejar de ser, la autoprotección. Alcohol, jabón, barbijos en lugares cerrados, ventilar bien los ambientes. Y bueno, el calor este no nos ayuda mucho, pero también soldados con aire acondicionado en lugares de trabajo y demás que también causan a veces problemas de reinfección o infección. Tal cual doctor. Bueno, agradecerle la comunicación con el EB7, vamos a hacer una, le vamos a proponer algo doctor, reforzar cuando usted, sí, sí. cuando usted diga que sea necesario que avisarle a la población que están las vacunas, porque por ahí nosotros tenemos el programa constantemente, pero por ahí nos hace un llamado, nos avisa producción y nosotros estamos constantemente hablando con usted para cualquier refuerzo de vacunación que haya que hacer, ¿le parece? Mucho gusto ningún problema, Bien, perfecto. Mucho... Perfecto, Placer, doctor. Ser le agradecemos la comunicación. Sí, claro, tal cual, va, va por ahí. Le agradecemos la comunicación con LBC de Radio Tucumán. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día.